Continuando con el módulo de rectificación de media onda controlada, vamos a ver el tema 3, carga inductiva. Vemos la configuración del puente nuevamente con una función sinusoidal centrada en cero, la forma raíz de 2b seno omega t, carga puramente inductiva y el tiristor. Entonces el límite de controlabilidad nuevamente, como la forma de onda no ha cambiado, Coincide con el semiciclo positivo de la onda, es decir, para los valores de alfa entre 0 y pi radiales. La corriente la podemos calcular a partir de la expresión del puente RL, haciendo Z igual a omega L y phi igual a pi medio. Eso nos da el resultado que aparece en la ecuación número 18, que I de T es de la forma raíz de 2B sobre omega L, que multiplica al coseno de alfa menos el coseno de omega T. Nuevamente, para hallar el ángulo de apagado, la expresión 18 debe pasar por 0. Tanto B como L no pueden ser 0 o infinito respectivamente, vuelve la solución es trivial. Y beta y alfa no pueden ser iguales debido a que a grama debe ser diferente de 0. Eso nos daría la expresión que coseno de alfa debe ser igual al coseno de beta. Los únicos ángulos que mantienen esta relación es que beta sea igual a menos alfa debido a que el, el coseno es una función par. Si medimos beta en el mismo sentido que alfa, eso nos origina que beta, para ser solución de la ecuación, es decir, que coseno de alfa sea igual al coseno de beta, beta debe ser de la forma 2pi menos alfa. Entonces, esto nos marca los límites de controlabilidad y los límites en donde tenemos el ángulo apagado. Vemos que para el caso resistivo puro, que lo vimos en el tema 1, el ángulo apagado coincide con pi. En este caso inductivo puro, vemos que el ángulo apagado es 2pi menos alfa. Entonces cualquier valor para, para puentes resistivos inductivos se encuentran de ángulo apagado, se encuentran entre pi y 2pi menos alfa. Vemos la forma de onda, efectivamente está pasando una fracción del semiciclo, posi del semiciclo positivo y todo el semiciclo negativo. La forma de onda de corriente nace en alfa y termina en beta. Entonces podemos ver el contenido armónico. Tenemos corriente media, más no así, tensión media, fíjense que la barra azul no, es, no, no aparece en la figura, y contenido armónico, tanto de tensión como corriente. Se puede ver que el contenido armónico de corriente es superior al de tensión hasta la armónica 1 y a partir que es la fundamental y a partir de la armónica 2 es mayor el contenido armónico de tensión debido a que la impedancia armónica se incrementa con la frecuencia si calculamos la tensión media en este caso vemos que la tensión media da cero y es obvio porque en la lámina anterior cuando vimos el contenido armónico no aparecía el término de tensión media la corriente media, en este caso, tenemos que calcularla de acuerdo a la definición, puesto que no podemos aplicar la solución de series de Fourier, debido a que no tengo ni tensión media ni resistencia. Es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Es decir, debo calcularla a partir de la definición. Entonces la corriente media, en este caso, que es la expresión 21, daría raíz de 2b sobre pi omega L, que multiplica el coseno de alfa, por pi menos alfa más el seno de alfa. La tensión efectiva en este caso va a ser de la forma de por la raíz cuadrada de 1 sobre pi que multiplica a pi menos alfa más el seno de 2 alfa sobre 2. La corriente efectiva se puede calcular de acuerdo a la definición y vamos a obtener el resultado presentado en la ecuación número 23. Donde IRMS es de la forma raíz de 2b sobre omega l, que multiplica la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi, que multiplica a pi menos alfa por 1 más coseno de 2 al cuadrado, menos el seno de 2 alfa sobre 2, menos 4 veces el coseno de alfa por, coseno de, por el seno de, de alfa, que es la expresión número 23. Con esto hemos visto los resultados de el puente con carga inductiva. Ya en el tema pasado hemos visto cómo son estos valores desde el punto de vista de las gráficas, ya que las gráficas tanto de tensión media, corriente media, tensión efectiva y corriente efectiva, incluían el resultado de phi igual a pi medio, que es el caso inductivo puro. Gracias por su atención.